Bienvenidos a un video más, todos sabemos que el día de cumpleaños es una fecha muy especial y que siempre está presente en nuestras vidas Es por ello que hoy les enseñaré a hacer este pastel para cumpleaños Es un bonito regalo y muy original que sé que les va a ser de gran utilidad Vamos a ver cómo se hace En cartón duples corto un círculo de 15 centímetros de diámetro Vamos a tomar papel aluminio Y vamos a trazar dos Pueden utilizar papel aluminio o foamy escarchada. Vamos a forrarlo por ambos lados. Nos quedaría así. Ahora vas a cortar una tira en cartulina de 12 por 32.5 centímetros. Y en esta parte vas a medir un centímetro. Lo vas a doblar. Vamos a pegar así. Para doblar más fácil, vamos a cortar hacer unos piquetes así con la tijera, doblamos y vamos a aplicar silicona líquida que sería para pegarlo en esta base que hicimos nos quedaría así ahora vas a cortar tres tiras dos en cartulina de 14 centímetros por 33 centímetros y la otra en cartón duple de la misma medida vamos a forrarla por ambos lados con las cartulinas nos quedaría así voy a buscar acá la mitad y voy a hacer esta línea curva en ambos lados con estos papelitos son papeles blancos y papel escarchado voy a doblar este y voy a cortar unos triangulitos hago lo mismo con este papel escarchado dorado vamos a cortar triángulos y lo mismo con este azul. Pero acá vamos a cortar corazones. Igual lo cortamos con papel blanco y con papel escarchado dorado. Vamos a cortar dos tiritas en cartulina blanca y azul y les dejé la medida y vamos a cortar estos lados acá vamos a dibujar con micropunta dos triángulos y vamos a empezar a pegar los triángulos que cortamos pegamos uno dorado, otro blanco de nuevo dibujamos un triángulo pegamos uno dorado de nuevo uno blanco y seguimos así ahora voy a decorar estos corazoncitos, en este voy a hacer unas rayitas y en este unas punticos y bolitas, vamos a pegar ahora estas tiritas que cortamos, las pegamos así y vamos a escribir feliz Cumpleaños. Vamos a pegar estos corazoncitos. Vamos a pegarlos así. Dorado, blanco, azul. Azul. Dorado. Dorado. Y blanco. Voy a hacer las rayitas y a decorar dibujar los palitos de los globitos porque supuestamente son globitos voy a hacerle a este como unas estrellitas, a este punticos de nuevo punticos azules a este y punticos dorados a este, voy a hacer estrellitas vamos a decorar el fondo, estrellitas, bolitas, punticos, lo que deseen hacer vamos a hacer estos rosquitos y punticos y bolitas con micropunta van a hacer en este lado esto así como lo hice, así igualito nos quedaría así ahora vamos a escribir mensajes de cumpleaños, estos mensajes que voy a escribir son de amor pero si los van a obsequiar a una amiga, a un tío, a una abuela, a una suegra, al que quieran, solo tienen que cambiar los mensajes y el nombre. quedaría así nos quedaría así mi mayor deseo para ti en este día es que la vida te dé tanta felicidad como la que tú has dado en la mía feliz día ahora vas a cortar un círculo en cartón este círculo tiene de diámetro 10 centímetros con 10, 3 milímetros 10.3 vamos a aplicarle silicona y pegamos con un círculo en cartulina tomamos esta parte y la vamos a pegar así nos quedaría así acá esta base lo que hice fue colocar papel seda picado de colores y vamos ahora a tomar marcadores y vamos a dibujar una carita es como una carita cowboy, hacemos dos bolitas, vamos a hacer las lucecitas Y vamos a llenar así, pintar de negro hacemos dos rayitas acá porque sería también otra lucecita y hacemos otra lucecita, otro círculo hacemos lo mismo con este ojito pintamos hacemos las pestañas la boquita llenamos esta parte marcador permanente voy a hacer los cacheticos y voy a pintar acá esta parte nos quedaría así voy a utilizar gomitas para colocar dentro pueden colocar lo que deseen el regalo dulces chocolates lo que deseen en esta parte vamos a utilizar bolitas en porcelana fría Ahí les dejé el enlace de la amiga mía, el canal de ella se llama Estil Pincel. Ella enseña de una manera muy fácil hacer la porcelana fría, así que se las recomiendo. Y vamos a pegar así alrededor o en los extremos de la base. Voy a aplicar acá silicona líquida para pegar aquí otras bolitas. Nos quedaría así. Ahora en esta parte vamos a cortar una bolita de icopor. Esta es de 1.5 centímetros de espesor. Vamos a tomar coma eva y vamos a colocar la tapita así. Así la, la tapa. Vamos a hacer el círculo y vamos a hacer así como onditas. Así. Cortamos. Y lo que vamos a hacer es pegar acá en esta parte superior. a pegar bien ahora voy a tomar cuadritos en cartulina de 3 x 3 centímetros que sería para escribir el nombre de la persona que está de cumpleaños voy a utilizar también palillos vamos a escribir así en este caso voy a escribir a Andrey ese es el nombre de mi esposo vamos a cortar y a cada letra le vamos a pegar un palillito nos quedaría así acá lo que voy a hacer es resaltar un poco la letra va a decorar con marcador negro ahora voy a tomar el pastelito, como pueden ver acá lo decoré con foamy picado, apliqué silicona líquida y pegué foamy y por último vamos a pegar el nombre de la persona que cumple años me parece que es un regalito muy original, a mí, personalmente me gustó mucho amigos esto ha sido todo por hoy, espero que el tutorial les haya gustado si es así compártelo con tus amigos y no olvides regalarme un like hasta la próxima